Hola David, ¿cómo le va? Buenas tardes, ahí voy a habilitar de nuevo la, la pantalla para eh, que puedan entrar todos los que quieran de, en, en la transmisión en vivo, porque ya estamos comenzando la transmisión, así que voy a compartirles ahora también a, a los hermanos y hermanas que quieran eh, ir viendo por Facebook esta transmisión de la semana 8, que ya estamos... Iniciando, son las 20 horas aquí en San Luis y ya estamos iniciando esta transmisión. ¿sí? Un segundito que busco el, el link. Ah, ahí está. Me dice, celular de recuperación está transmitiendo en vivo. Busco el, el, el link para que lo puedan ver. Y, sí, y acá ya estoy viendo que hay alguien que ya lo está viendo en vivo. Mando este link al grupo de WhatsApp y con esto ya estamos este, comenzando la, la clase. Ahí lo mando. Ahí te capaz, aviso, Ketty, que ahí estoy mandando. De, ¿Qué capacidad de personas tenés? Porque si ahí yo me voy a Facebook. Esta ah. eh, aplicación de, de Messenger tiene hasta 25 personas, bueno, cualquier cosa me avisas, si hay más gente, yo me voy a hacer. Sí, eh, en realidad yo dije, eh, y, y ya estamos en vivo, yo dejé esto eh, programado para que el que lo quiera ver en, eh, en Facebook también lo pueda hacer, y, y el que quiera estar en la clase en vivo en la sala, lo pueda hacer también, de, de esta manera. Así que esto sería un poquito la... La temática. Supuestamente Facebook nos permite a través de Messenger hasta 25 personas, lo que no sé es eh, cómo funcionará en, en, en vivo en realidad esta, eh, esta aplicación con tantas personas. Pero el que se quiera sumar, de, de paso le, le aviso a los que se quieran sumar en, en Facebook este, o directamente eh, a través de Messenger, lo pueden estar haciendo. Bueno, bendiciones, estamos ya eh, 20.02, vamos a ir comenzando con la, eh, con la clase del día de hoy, o con la semana del día de hoy. Hola Vero, ahí se sumó Vero a, a la sala, así que bienvenida Vero, ¿cómo andás? Te estamos Hola, escuchando aquí. Hola Luisita. Hola, Vero. Gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Yo voy a intentar este, tener la retransmisión aquí por el celular, Así si alguno hace alguna pregunta lo podemos, eh, lo podemos subsanar, porque en un ratito voy a comenzar a compartir la pantalla y ya no me va a permitir ver el, el, eh, ver el, el, el feedback de, de, de lo que está pasando en Facebook. ¿sí? Eh, siempre en Facebook sale unos segunditos atrasados por, el, por la retransmisión de la sala de Messenger. Pero eso sería eh, solamente un detalle, así que, Esperamos unos minutitos más, un, un minutito más, si se suma alguien más a la sala, y si no, ya comenzamos con la clase y comienzo a compartir la pantalla, para que todos podamos, eh, ahí está, me dice, celebremos la recuperación, está transmitiendo en vivo, ahí está. Isaura lo está viendo a través de, de Facebook. Hola Vero, qué bueno, qué bueno, gracias Isaura por, por estar. Espero que también Keti, que recién se había... Este, sumado lo pueda estar viendo a través de, de, de Facebook, eh, porque el, la teníamos un poquito eh, ahí sobrepasada con la, con la aplicación. ¿sí? Eh, qué bueno. bueno, qué lindo que podamos estar eh, en una jornada más. Hoy una jornada bastante calurosa aquí en San Luis eh, y, y linda como para poder este, eh, pasar el día, un, una, un día casi primaveral, diríamos, con unos 28 grados eh, que hemos tenido de, de máxima en la tardecita, y ahora ya estamos con una temperatura un poquito más agradable, estamos cerca de los 21 grados, así que eh, también es una, una temperatura muy, pero muy linda. Bueno, comparto la pantalla, hoy vamos a estar eh, comenzando en este estudio que Dios nos ha permitido hacer sobre el libro de Santiago, Hoy estamos en la semana 8, son 12 semanas, o sea que nos quedan solamente 4 semanas. Eh, creemos que avanzado octubre ya vamos a tener nuestra última eh, semana de, de, de estudio y, y, y estamos más que contentos con todos los que están participando eh, vía online, con, con todos los que están haciéndolo eh, con esta modalidad que el Señor nos ha permitido tener, que es... este justamente tener clases virtuales, tener un material inductivo y tener consultas a través del de grupo de, de WhatsApp eh, que nos ha venido muy bien a todos, a todas, para que podamos trabajar de esa manera. Bueno, ahora voy a compartir la, la pantalla y les voy a mostrar en esta, en esta pantalla, va a salir chiquitita, seguramente ahí en sus este, celulares o computadoras, eh, y después les voy a estar pasando, si ustedes quieren, en el grupo de WhatsApp les voy a estar pasando este apunte eh, o los apuntes de esta semana para que lo puedan tener también. La semana número 8, el título es La sabiduría del mundo y de lo alto, que es la carta de Santiago. Qué bueno, ahí me dice Ketty que ya está este, conectada a través de, de Facebook y, y qué bueno que lo podamos estar haciendo así. El texto que vamos a estar viendo en esta clase o en esta, eh, en esta oportunidad es el que está en Santiago 3, los versículos 13, al 18. ¿Y qué te parece si en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, este antes de, de comenzar, qué te parece si oramos y ya eh, nos metemos de lleno eh, en lo que nos compete textualmente la parte que tenemos que abordar de esta Carta de Santiago? Oramos, ¿qué te parece ahí donde estás? Eh, dirigimos una oración al Señor Dios. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo de estudio, gracias porque vos estás con nosotros, gracias porque nos ayudás, gracias porque en tu misericordia nos has dado la gracia de poder estar estudiando tu palabra junto a un número muy importante de hermanas, de hermanos que están eh, con ganas de, de aprender, con ganas de profundizar, con, con ganas de reflexionar, con ganas de aplicar tus verdades a nuestra vida Cotidiana. Gracias porque nos ayudas, gracias Espíritu Santo porque en cada clase, en cada semana estás haciendo milagros, milagros de restitución, milagros de restauración, milagros de renuevo en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento. Gracias Señor porque vos estás poniendo el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Gracias Jesús, en esta noche comenzamos esta clase en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos. Eh, el texto, como decíamos, es Santiago 3, del 13 al 18, y miren qué hermoso es lo que estamos compartiendo ahí. Dice, eh, ahí estoy viendo en mi, en mi este, celular, ver, trato de, de aumentar un poquito el, el tamaño, a ver si se puede ver mejor. Hola María Isabel, hola Ingrid, que también están por aquí, por, por Facebook. Hola María Laura, qué bueno, qué bueno que puedan estar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 la paz. Qué bueno, qué bueno que eh, los que están viendo eh, esta, eh, esta transmisión también puedan estar compartiendo la palabra del Señor. Y dice el texto que vamos a memorizar o que vamos a, a, a tenerlo como texto clave de esta semana, el 3.17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,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 A, a tener en estos versículos que acabamos de leer. ¿sí? Los primeros versículos del capítulo 3 estaban eh, viendo la temática de nuestro hablar, el hablar humano, el hablar de, nuestra, eh, de nuestras expresiones. ¿sí? La segunda parte, que es los versículos que vamos a, a, a tener en esta noche, del 13 este, en adelante, hablan sobre nuestro comportamiento. La ética que nos está poniendo aquí el texto bíblico, eh, también va a abordar el decir de la persona como el hacer de la persona. ¿sí? Dios no se complace solo con nuestras expresiones, sino que también con las acciones de cada uno de nosotros, sus hijas, sus hijos. Entonces, ese equilibrio entre el hablar y el actuar es el que caracteriza al hombre sabio según la palabra de Dios. ¿Eh? Esto va a ser un equilibrio. Y por eso el versículo 13 comienza, la primera parte, 13, la primera parte, la parte A, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La expresión en griego es tis sophos, kai epistemon em huminin. Sí, Entonces decimos ¡Wow! No lo entiendo nada. Ahora, Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo, ¿Sí? San Jacob. Jacobo, como un buen pedagogo, él nos hace una pregunta, una pregunta para que nosotros reflexionemos, para que nosotros reaccionemos, ¿sí? Esa pregunta que a veces nosotros hacemos a personas, decimos, eh, ¿qué pensás de tal cosa? Bueno, así comienza esta parte de, de, de la carta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa pregunta va a generar una respuesta, ¿no? Pero ya la pregunta viene con alguna carga. Dice, ¿quién es sabio? La palabra sabio en griego es sofos, ¿sí? O sofos, ¿eh? que es justamente un, una persona sabia, un hombre sabio, alguien que tiene inteligencia y educación por encima de los estándares normales. ¿Y a quién se le usaba, ¿sí? ¿O, o con quién se usaba? con los que enseñaban, con los maestros, con los que profesaban alguna de las cuestiones que querían enseñar. En el Nuevo Testamento, la palabra sofos o sabio se refiere a alguien que tiene también discernimiento espiritual, que tiene discreción, que tiene la habilidad de ver lo correcto y actuar según lo que se espera de él. ¿Eh? Ese es un sabio, esa es una sabia ¿Sí? alguien que tiene discernimiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros queremos eso? ¿Cuántos decimos, yo quiero tener discernimiento espiritual, quiero mirar las cosas en el espíritu y entender, y no solamente entender, sino tener la discreción para que ese entendimiento sea de bendición y no de maldición, ¿eh? y que yo pueda actuar en forma eh, como Dios quiere que yo actúe. Entonces, esa pregunta que, que hace Santiago viene cargada de algunas este, cuestiones, como primero, decir quién es sabio, y en la segunda parte dice, y entendido. Ahora, hay una diferencia entre el sabio, el sofos, ¿sí? el que tiene inteligencia y educación por encima de lo normal, que el entendido. ¿Quién es el entendido? El entendido es un experto, es una persona Calificada. Por ejemplo, para eh, dar un, un ejemplo de un epistemón, de un entendido, es un este, especialista. ¿eh? Hay especialistas en la salud, este, cirujanos, dermatólogos, este, diferentes especialistas que nosotros acudimos cuando tenemos problemas de salud, diabetólogos, ¿sí? eh, eh, oculistas, especialistas en diferentes Cuestiones. Hay especialistas también en diferentes este, situaciones este, laborales, ¿sí? Hay especialistas este, en chapa y pintura, ¿no? Que uno dice, uy, choqué mi auto y necesito un especialista que me pueda este, solucionar este problema. Entonces, esa persona que es un especialista, hay especialistas en, en la repostería, decimos, necesito una torta, ¿a quién recurrimos? A mí no, porque yo no soy un especialista en tortas, ¿no? Entonces tengo que buscar en alguien que sepa, es un epistemón, un entendido, un experto, ¿sí? alguien que entiende las cosas. Eh, probablemente el sabio va a ser el que va a expresar la cualidad moral, y el entendido la cualidad intelectual o este, eh, eh, espiritual, podríamos llegar a decir. Entonces, cuando está haciendo esta pregunta, Santiago, eh, su pregunta apunta a ver qué individuo posee no solamente el conocimiento académico, sino también la percepción práctica, moral y espiritual entre las personas. Por eso cuando él pregunta esto en el 13a, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Está dando un parámetro muy alto, muy alto. ¿Quién se puede considerar sabio y entendido? ¿Eh? ¿Te imaginas? Eh, hola, Edith Pérez, que también está viéndonos, qué lindo. Hola, Nelly, eh, que también nos está viendo ahí por, por Facebook. Eh, yo digo, uy, me queda muy grande esa, esa definición, sabio y entendido. Y entonces, la respuesta de este, Santiago, en el versículo 13, dice, muestre por su buen comportamiento. Y ahí vamos a detenernos en esas palabras. El verbo muestre es de exoto es un auristo imperativo, es un presente continuo, constante, imperativo. O sea, muestre, eh, que no es que muestre una sola vez, sino que viva mostrando eh, eso, ¿no? Es eh, presentar a la vista, exhiba, que eh, deje que se vea. Ese tiempo es un tiempo de una acción efectiva, por eso dice, muestre. El hombre sabio y entendido tiene que mostrar constantemente. ¿Qué tiene que mostrar? Su buen comportamiento. Muestre por su buen comportamiento. En griego es ek escales, anastrofes, que significa por, ek, ¿sí? o sea, demostrando, buen, escales, que significa excelente, noble, de buena calidad o disposición, provechoso. Y comportamiento es anastrofes, que significa estilo de vida. Entonces, muestre su excelente estilo de vida constantemente, o sea, el sabio y entendido lo tiene que hacer de esa manera, ¿sí? Y dice, muestre este, eh, siempre su buen comportamiento, sus obras, el, la, la tercera parte del versículo, sus obras en sabia mansedumbre, y aquí viene otra, este, eh, otra, otro parámetro este, altísimo para aquel que es sabio y entendido, ¿sí? Taerga autou, en Prauteti Sofías, Erga es las obras, sus obras. ¿Qué son esas, eh, esas obras? Son el fruto de la fe, las buenas obras que van a glorificar a Dios. Y ahí tenemos un versículo en Mateo 5.16, este, eh, un versículo que creo que nos va a, a dar un poco de luz, Mateo 5.16. Yo acá me traje mi Biblia en papel porque tengo ocupada la computadora, tengo ocupada el, el, el celular, entonces me traje mi Biblia en papel, así lo puedo encontrar mejor. Si vos tenés tu Biblia ahí en tu casa, búscalo y acompáñame a Mateo capítulo 5, versículo 16. Después le voy a pedir a algunas de las este, chicas que nos están acompañando, lo tenemos a Luisa, a... a a Ingrid también, que se ha sumado a la sala, qué bueno, y le tenemos a, a Verónica, eh, que después también puedan acompañarnos con algunos textos. Pero 5.16 de Mateo dice así, vamos a leerlo, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, esa erga, esas obras, son el fruto de la fe, son el fruto de ese alumbrar, alumbrar en, en, en lo alto, ¿sí? Entonces, esas buenas obras van a terminar glorificando a Dios. No son para que yo me ponga orgulloso, no son para que vos digas, uy, qué buena persona que soy, qué bueno que soy en, en lo que estoy haciendo, qué bárbaro lo que me está saliendo. No, el, el, el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios va a reconocer que fue, salva, que fue salvo para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso dice Efesios 2.10. O sea, Dios ya las preparó para que nosotros podamos ir andándolas. Entonces, cuando yo soy este, un eh, sabio, entendido, voy a mostrar las obras en sabia y mansedumbre. ¿sí? Las buenas obras. Efesios 2.10 dice eso, ¿no? Y... La sabia mansedumbre, que es la segunda parte de, de esta frase que acabamos de leer, en Prautere Sofías, la palabra mansedumbre, prauteti, ¿sí? prauteti, se usa en el Nuevo Testamento muchísimo. Y Jesús la usa refiriéndose a él mismo en Mateo 11, 29. Fíjate ahí si estás en tu Biblia, fíjate Mateo 11, 29, usa esta palabra. Dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy. Manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, esa mansedumbre es eh, prauteti, ¿sí? ahí la usa Jesús cuando dice que él es manso y humilde. Y en Mateo 5.5, este es uno de, los, de las características de los ciudadanos del reino de los cielos, en ese tremendo mensaje que Dios este, nos permitió tener a través de Jesús en el sermón de la montaña, él dice en el 5.5, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, los mansos, esa mansedumbre, es una característica de una ciudadana, de un ciudadano del reino. Gálatas 5.23 también habla de la mansedumbre. Mira lo que dice Gálatas 5.23, ahí voy con la versión en papel, dice así. 5.23, de la leo. dice, cuando está hablando del de fruto del Espíritu, dice, en el 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y en el 23 comienza diciendo, mansedumbre, fruto del Espíritu. Por lo tanto, el sabio y entendido es alguien que no va a ser arrogante, que no va a ser presumido, que va a ser alguien que va a tener sobriedad delante de los demás. Hola Elisa, que también nos está mirando, qué bueno que te puedas estar sumando a esta transmisión. ¿sí? En el versículo 14, la primera parte dice, pero si sí tenéis celos amargos. Miren la este, definición de los celos. ¿eh? No son cualquier tipo de celos. ¿sí? Amargos. ¿sí? Comience diciendo, tenéis es un indicativo, es una voz activa, ¿sí? tenéis, es una acción continua, o sea, si viven teniendo, sería un poquito para nuestro castellano vernáculo de ahora, lo que hablamos nosotros en nuestras, este, eh, en nuestras conversaciones, ¿sí? él dice, si ustedes viven teniendo, eh, si tenéis eh, continuamente, y la palabra celos, se usa en dos sentidos en la Biblia, ¿sí? Se puede usar en el buen sentido, como en Juan, capítulo 2, versículo 7, ahí te pido que me acompañes, en el, la, en el Evangelio según San Juan, versículo 7 del capítulo 2, dice... Eh, 2.17, perdón, en el 2.17 dice, Entonces, ¿se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Te acordás cuando estaba en el templo del Señor y el Señor este, desparramó esas este, mesas de los cambistas y él dice, no, esto no puede ser, eh, esta es la casa de mi padre? Bueno, ese celo es, es un celo bueno, el celo el, por la casa del Señor. Pero también en el Nuevo Testamento aparece la palabra celo en el sentido negativo. Fíjate, en Hechos capítulo 5 versículo 17, vamos ahí, en Hechos capítulo 5, versículo 17. Mirá, acá lo estoy buscando, estoy llegando con mi Biblia de papel, con la este, electrónica se llega más rápido, sí, pero con la de papel llegamos ahí. 5.17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos. Ahí tenemos un celo que no es positivo. ¿sí? Y evidentemente, aquí Santiago usa ese sentido negativo cuando lo califica y pone celos y le pone un calificativo. Amargos. Celos, amargos. ¿Cuántas veces nosotros por celos nos amargamos? Vos y yo nos amargamos y nos amargamos de tal manera que quedamos mal, que, que nos queda un, un, este, algo mal en nuestro, en nuestro ser, aún hasta en nuestro, eh, en nuestro estómago lo sentimos. Celos amargos. La segunda parte del capítulo, del versículo 14, dice, pero si tenéis celos amargos, dice la primera, y la segunda dice, y contención en vuestro corazón. En, en griego es, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué es lo que significa. ¿sí? Esta contención es la disposición a la contienda, a la rivalidad entre ellos mismos. ¿sí? Entonces, esto que acá está expresando este, eh, el, el, el apóstol eh, Santiago, el apóstol Jacobo, eh, ese eritein ¿sí? es una contención es una disposición contenciosa ¿sí? eso es eriteain una disposición y este vocablo acá lo, lo estuve buscando fue usado antiguamente por Aristóteles ¿eh? recuerdan el filósofo Aristóteles para describir la actitud o sea el eriteain Aristóteles lo describe como alguien que procura obtener un puesto político de manera ilegal, ¿sí? Un puesto político de manera ilegal. Y esto es lo que ya no está pasando en la política, sino que está pasando dentro de los hermanos. Por eso está diciendo Santiago ahí, y contención en vuestro corazón. Ese eriteain, esa contención. Jesús dice en, en el capítulo 6 de Mateo y en el versículo 21, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y cuando está hablando del corazón, está hablando justamente del centro de la acción moral, la personalidad. Los judíos lo entendían así al corazón, lo entendían como ese centro emocional. Y El corazón es la, la fuente generadora de los pensamientos. ¿sí? Ahí tenemos dos versículos que me gustaría que abordemos. Primero, Marcos 2.8, para que eh, enfaticemos en esto del, del corazón. Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2 y el versículo 8, dice lo siguiente: Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban dentro de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Fíjense, el corazón como el centro emocional, el centro de las emociones. ¿sí? Ay, ¿Por qué caviláis? ¿Por qué están pensando de esa manera, en sus corazones. Y en Mateo, capítulo 15, 19 y 20, ahí parece que se habilitó un, un micrófono, ¿sí? Ahí lo tenemos. ¿Cómo andás, Dani? Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Qué bueno, qué bueno. Mateo, capítulo 15, versículos 19 y 20, también nos habla del corazón, no lo que dice. Porque, ¿lo tenés? Dale, léelo, Vero.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 En el corazón, en el centro de las emociones, que es lo que nos termina mmm, lastimándonos. ¿sí? La segunda parte del versículo 14, ¿sí? dice, este, eh, perdón, le, eh, y contención en nuestro corazón, eso es lo que habíamos visto. Y la tercera dice, no os jactéis, ¿sí? versículo 14 del de este, capítulo 3 de mmm, el, la epístola de Santiago. No os jactéis. Y jactéis es kata caucheste, ¿sí? caucheste, es una palabra bastante larga en, en griego, y que va a aparecer en el capítulo 2, versículo 13 de Santiago, ¿se acuerdan la frase que dice la misericordia triunfa sobre el juicio? Y también unos versículos anteriores al que estamos viendo, ¿sí? Este eh, aparece. Y aquí en el 14 dice el acto, o, esta palabra, cata caucheste, es el acto de vanagloriarse o darse golpe de pecho. ¿sí? Como diciendo, yo soy el que este, estoy haciendo bien las cosas. ¿eh? Soy yo, acá está, acá está el, el genio que entendió todo, acá está el que lo puede hacer. Eso es una autovanagloria. Entonces Santiago está diciendo, dejen de eh, autovanagloriarse. Dejen de hacer eso, ¿sí? Dejen de ser arrogantes. ¿Por qué? Porque la persona que es verdaderamente sabia, la persona que realmente es un entendido, es un especialista en, en lo que Dios está haciendo, no gasta el tiempo en autoalabanzas. Tampoco le da mucha ocasión a que otras personas lo ensalcen. Porque ese no es el ministerio tuyo ni el ministerio mío. El ministerio mío, el ministerio tuyo, el ministerio de la persona realmente comprometida con el Señor es hacer la obra del Señor. Porque en definitiva el único que se merece la gloria es el Señor. Porque Él es el que produce en vos, en mí, el querer como el hacer. Y el versículo 14 dice una palabra bien, o una frase bien fuerte, dice Ni mintáis contra la verdad. ¿Se dieron cuenta de, ese, de esa frase? Ni mintais contra la verdad. Esto en griego es kai seudetste kata tes Eso es mentir contra la verdad. El verbo mintais que usa ahí es un presente imperativo. ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que los creyentes a los que está hablando Santiago, Jacobo, ya estaban involucrados en esa práctica, ya lo estaban haciendo. Por eso él dice, ni mintáis, no dice, ni se les ocurra mentir, sino que ya lo está dando como un hecho, ya estaban haciéndolo, ya estaban mintiendo contra la verdad, ¿sí? ya lo estaban este, eh, ejerciendo a esa mentira, estaban involucrados, mentir contra la verdad. Y aquí la verdad puede ser referida al Evangelio pero también puede ser referida a lo que estaba ocurriendo entre los mismos creyentes. Entonces, ¿qué es lo que quería decir Santiago con esta frase? No mentáis contra la realidad de los hechos, o sea, no ocultéis la verdad. Y esto vuelve a ser profundo. ¿Por qué? Porque tu testimonio y mi testimonio es lo que la gente ve de Jesús. Y por ahí, mis palabras, como, como, como lo hablábamos en unas clases anteriores, ¿se acuerdan? Mis palabras pueden ser muy bonitas, pero mis hechos muestran la realidad de que no son congruentes mis palabras con lo que estoy haciendo. ¿Y qué estoy haciendo en definitiva? Estoy mintiendo contra la verdad. Si vamos más profundo, este, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad... Y la vida, O sea, cuando yo estoy dando un mal testimonio, cuando otros están viendo un Jesús que no es efectivo como mis palabras en mis hechos, lo que yo estoy haciendo es mentir contra la verdad, ¿sí? la realidad de los hechos. Estoy teniendo un comportamiento que va a influir negativamente en, la, en el testimonio del Evangelio. Y algunos creyentes de esa época estaban negando con sus hechos lo que estaban diciendo con sus palabras. Y, y esto me lleva a mí, a la reflexión, a tu reflexión, a la mía, a la de cada uno de nosotros, hasta qué punto eh, mis palabras son reales en mis actitudes, en mis hechos, y me, me, me llama a mí a la reflexión de decir, tengo que mejorar, y tengo que ser congruente, tengo que ser la misma persona que declara con la misma persona que hace, que actúa, ¿sí? Y, y ahí se mete en el tema del versículo 15, en el tema que nos compete en esta, en esta tarde, en esta noche, porque ahí comienza a hablar espe específicamente de la sabiduría. Dice en el versículo 15, porque esta sabiduría, y está hablando de estas actitudes, de la mentira, de la vanagloria que venía hablando hace un un versículo atrás, estas actitudes o esta sabiduría, ¿sí? esto que acabamos de ver, no es la que desciende de lo alto, y aquí lo va a este, especificar de una manera más fuerte todavía, sino terrenal, animal, diabólica. ¿sí? Hola Juan, ¿cómo andás? Qué bueno que, que te puedas sumar acá al grupo. ¿eh? Bienvenido. Eh, pastor. Eh, sí. Pastor. Sí, yo sí, sí, si te te quiere tengo un segundo para contar un testimonio eh, sobre esta palabra. Eh, dale, cuando dale, yo dale. conocí al Señor, conocí al Señor en el año 99 y le pedíamos al, eh, al Señor con Diego, íbamos a una iglesia donde no había escuela bíblica, entonces queríamos aprender de la palabra. Y vino una abuelita que en ese momento tendría como 75 años, le pidió permiso al pastor si podía venir a visitarnos y vino y ella el primer día me dijo tenés biblia yo le dije sí pues, bueno tráela todo lo que ella me hablaba era con la palabra y la primer palabra que me dio eh, cuando llegó y se sentó en casa fue esta palabra del 13 al 18 y porque nosotros vivíamos discutiendo yo, especialmente, vivía peleando con Diego, con mis hijos. Yo siempre les cuento a las chicas del grupo que lo primero que hizo el Señor, cuando yo lo conocí, fue limpiar mi boca, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Porque yo era muy boca sucia y de insultar, de decir malas palabras, insultaba mucho a mis hijos, que eran tremendos, y yo me descargaba con ellos insultándolos. Y ella, Luisa se llama, esta abuelita que ya parte con el Señor, me decía, vos sos maestrita en la escuela, en tu casa tenés que cerrar la boca. Y fue tremenda esta palabra, porque eh, las maestras somos mandonas, eh, en nuestra casa también, ¿no? Entonces, eh, tuve que humillarme delante del Señor mucho tiempo, muchas veces, y aprender a callar. Y muchas veces eh, uno escucha hermanos que dicen, no, pero yo no me voy a callar, porque ser cristiano no es ser sonso. Uno se tiene que defender. Y una y otra vez nosotros leemos que nosotros tenemos que imitar a Cristo, que Él no se defendió en Isaías 53, dice que Él no abrió su boca. En uno de los versículos que tuvimos que completar de la clase pasada, también dice que Él en ningún momento eh, se, defendía, se defendió, ¿no? que, que pudo, pudo haberlo hecho. Él era el Hijo de Dios y sin embargo decidió humillarse y cerrar la boca. Así que yo creo que todo se puede con el Señor. A mí me costó mucho aprender a callarme y a no discutir por cualquier cosa, por pavadas y, y como, es tal cual esto, ¿no? Como que esa sabiduría no es la que viene del Señor. Y no es fácil, como decíamos el otro día, en celebremos, es un proceso que, que uno tiene que luchar hasta que el día que estemos en la presencia del Señor, no es que yo ya... Eh, estoy bárbara, no, me sigue costando siempre eh, callarme, cerrar la boca, dejar las cosas en manos del Señor, eh, pero es, es así, tal cual como, como dice la palabra, ¿no? Y es eso así. que era la primera vez que ella me visitaba, <risa> claro, y ella eh, sabía, sabía toda la Biblia de, de memoria, me decía, buscar tal y es lo que dice ahí. O sea, ella no hablaba con palabras, me hablaba con la palabra de Dios que uno no puede refutar, ¿no? Tiene que humillarse y, y pedir perdón. Y es verdad. Y fíjense que este pasaje, qué buena aplicación que hizo esta hermana Luisa, ¿sí? allí en, eh, en esos primeros eh, eh, pasos que estabas dando como creyente, qué buena esta aplicación. <coughs> perdón. Porque dice, esta sabiduría, que es la que nosotros manejamos, es el conocimiento nuestro, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Qué bárbaro lo que, eh, la, la, la explicación, ¿no? La, la sabiduría no es terrenal, o perdón, no es de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y vamos a, a enfatizar en estos términos, ¿sí? Eh, en el 15 de, de Santiago que nosotros este, lo hemos visto ya en, en la primera clase. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo? Si alguno tiene falta de sabiduría. Entonces, acá esta sabiduría que estamos eh, aplicando según los versículos anteriores no es la de Dios. Entonces, ya nosotros tenemos un, un, una alternativa, le podemos pedir a Dios sabiduría. Ahora, vamos a describir esta otra que es la que nos está enfatizando Santiago en este pasaje. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto o la que desciende de arriba, ¿sí? En, en, en griego es, estin anoten katerchomene", ¿sí? de arriba, de Dios. ¿Y por qué? Porque de Dios, que desciende? Desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces, Santiago dice, esta sabiduría no es de Dios. Y la califica como contraria al Evangelio. ¿Por qué? Porque primero dice, es terrenal, epigeios, ¿sí? limitada a la tierra. Solamente apta para las actividades terrenales. O sea, esa sabiduría no es celestial. Segundo, es animal o sensual. Fíjense la palabra, y acá vamos a entender un, un, un montón de cosas. Esta sabiduría es psíquique, o sea, mental. ¿sí? Solamente en los sentidos. Esa palabra eh, eh, en algunas versiones la traducen como sensual. En la versión Reina Valera dicen como animal. ¿Sí? y se deriva de, de, de psique, que es alma, que es vida, que es aliento, ¿Sí? es, eh, la que se utiliza esa palabra también para la totalidad de la persona. Entonces, Santiago estaba diciendo que esta sabiduría no tiene nada que ver con el discernimiento espiritual. No es una sabiduría practicada por Dios, sino solamente por el hombre que no conoce a Dios. Y tercero, es una sabiduría diabólica, ¿sí? daimoniodes o demoníaca, ¿sí? dice este, también alguna versión. Eh, la verdad que esta, esta, este adjetivo demoníaco ya no, no, no necesita este, ningún apelativo más, pero esta pseudo sabiduría que nosotros la empleamos, que muchos creyentes la emplean, que los creyentes del tiempo de eh, Santiago la estaban eh, creyendo, es lo que nos hace a nosotros eh, ser instrumentos de Satanás. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer Satanás? Él va a querer inyectar en vos, en mí, discordia, orgullo, vanidad, rivalidad, herejías. ¿Y qué va a hacer eso en muchas congregaciones, en grupos de fe, en instituciones que eh, han comenzado con mucha fuerza y, y, y dando una, una gran ayuda a la sociedad y, y, y con todo el, el impulso de Dios, cuando entra esta sabiduría, que tiene estas tres características, que es terrenal, que es animal, sensual, psíquica, que es diabólica, lo que hace es que cualquier institución comience a ser sucumbida ante el engaño satánico. ¿Por qué? Porque no reconocemos que necesitamos sabiduría que proviene de lo alto, no de nosotros. Y esto nos tiene que hacer pensar, porque... Esto es lo que nos aleja de nuestros hermanos y esto es lo que eh, termina siendo algo eh, que no, es, no viene de Dios. Por eso hoy más que nunca tenemos que prestar atención a qué tipo de sabiduría queremos alcanzar. ¿A la sabiduría humana? ¿A la sabiduría este, natural? ¿O queremos la sabiduría de lo alto, la sabiduría del cielo? ¿Sí? Dice el versículo 16, y vuelve a insistir en este tema, porque se ve que era un tema que estaba bien profundo eh, eh, en esos grupos eh, a los que quería alcanzar Santiago. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Imagínate una familia, un grupo de amigos, un grupo de personas, una congregación que esté llena de celos y de contención lo que va a haber es perturbación y obra perversa, pero como si son hijos de Dios, pero como si son regenerados por la sangre de Cristo, pero como si son llenos del Espíritu Santo, allí va a haber contención, perturbación y obra perversa, porque estamos ejerciendo en medio de todo eso una sabiduría terrenal, una sabiduría sensual, psíquica, animal, una sabiduría diabólica, y lo que va a acontecer es que esto va a traer perturbación y toda obra perversa. Tremendo, ¿no? Esta, esta, esta definición de Santiago. ¿sí? Eh, la palabra porque de esta frase va, eh, eh, va en la razón de condenar la sabiduría que no es de Dios, o la sabiduría que es terrenal, la falsa sabiduría, ya descrita como demoníaca, ¿sí? terrenal, como este, animal, como psíquica solamente, ¿eh? solamente Solamente las emociones Y esa falsa sabiduría va a dar cabida a los celos, a las rivalidades ¿Por qué? Porque va a usar criterios humanos Que solamente van a dar fruto de pecado Y esto no está bajo el control del Espíritu Santo Por lo tanto, eso va a originar confusión, confusión. Y la palabra confusión ¿Sí? es acatastasía, ¿sí? acatastasía, que aparece también en el 1.8 cuando habla de la inconstancia del hombre de doble ánimo, ¿sí? que se acuerdan que este, era similar al, al oleaje del mar, ¿sí? y aquí este, este, eh, también habla en el 3.8 de la lengua, ¿se acuerdan? El mal que no puede ser refrenado es con confusión, con acatastasía, ¿sí? Es un, un pasaje que nos va a dar una idea de anarquía. ¿Qué es lo que te pasa a vos y me pasa a mí cuando llega un momento en que decís estoy confundido, estoy anárquico, estoy sin orden, estoy con desorden? Lo podés ver en tu mente, lo podés ver en un grupo, lo podés ver en decisiones, lo podés ver en, en diferentes aspectos de tu vida donde la sabiduría terrenal va a decantar en anarquía. En confusión. Va, va a decantar en eso, en inconstancia. Y esto no es lo que Dios quiere para vos ni para mí. La confusión no es lo que Dios quiere. La obra este, perversa no es lo que Dios quiere. ¿sí? Eh, esa, esa obra perversa dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Eh, perversa es faulón. ¿eh? ¿Y, ¿Y qué es faulón? Es algo que no sirve para nada que no tiene posibilidad de producir nada bueno. Entonces, eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que vivamos vos y yo en los celos, en las rivalidades, eh, sin frutos. Que lo único que hace es que vos y yo seamos infructíferos y que no tengamos principios de fe sólidos. Eso es lo que Dios no quiere en vos. Dios quiere que vos y yo tengamos una sabiduría sólida que ahí en el versículo 17 comienza a enfatizar Santiago. Él dice, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿sí? y ahora vamos a, a, a esta sabiduría, la verdadera Sofía, ¿sí? anoten Sofía, e de anoten Sofía, dice en, en griego este pasaje, eh, pero ahí ya nos está dando un contraste entre la terrenal, entre la este, eh, demoníaca, entre la animal o psíquica o psíquica, ¿Sí? que va a contrastar con la que viene de arriba, con la que es de lo alto, ¿sí? la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que ya no va a tener un origen demoníaco, sino que va a tener un origen este, celestial. Y ahí en, el, en la segunda parte dice, primeramente es pura. Y ahí ocupa el adverbio, primeramente, que es protón, ¿sí? primero, ¿sí? en rango y en tiempo, eh, eh, Santiago quería enfatizar que esta sabiduría es este, primera, eh, que es la mejor, que es en, en rango y de tiempo porque es una cualidad de ser de la sabiduría, va a ser pura, va a ser agne, ¿sí? va a ser limpia de culpa, va a ser inocente Agne ¿sí? eh, viene, viene de la palabra agios y agios es santo, o sea, esa primera eh, sabiduría va a ser pura no va a tener culpa, va a ser inocente, va a ser santa. Es una, una sabiduría que viene de Dios. Es una sabiduría que va a amar la paz. Porque dice, primeramente es pura, y después pacífica, epeita erénica ¿eh? que procura la paz. Y esto va a ser este, lo que dice eh, eh, Pablo en Romanos 12, 18. Él dice, procura la paz con todos los hombres, si es posible Por eso, eh, usando esa sabiduría Que va a procurar la paz Es razonable Es amable si ¿sí? eh, Ahí tenemos esos este, eh, pasajes Ahí me gustaría que lo busquemos Primera de Timoteo 3.3 Y Tito 3.2 Primera de Timoteo 3.3 y Tito 3.2 Donde vamos a ver esa, esa característica de amable De la sabiduría ¿sí? Si alguno lo tiene este, Abra el micrófono y léalo ¿sí? Primera de Timoteo 3.3 y Tito 3.2, ¿sí? Ahí, el que lo tenga, compártelo así ganamos tiempo. ¿eh? Primero de Timoteo 3.3, acá yo ya llegué al primero. Dice así, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Esto es uno de los requisitos para los líderes de la iglesia, ¿sí? Amable, apacible. ¿Quién tiene Tito 32? Si alguno lo tiene, este, léalo y abra, eh, si quiere, su, su micrófono, ¿sí? Y si no, lo leo yo acá. ¿Sí? ¿Alguien lo yo tiene? Te... Sí, yo Dale, lo tengo. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Qué bárbaro, ¿no? Estos dos pasajes hablan de la amabilidad que es la razonabilidad de esta sabiduría pura, sabiduría eh, amable. ¿sí? Eh, Filipenses 4.5 este, lo va a traducir como gentileza o como mesura. ¿sí? Ahí Filipenses 4.5 dice así, este, Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿sí? Eh, eso dice este, Filipenses 4.5. Y primera de Pedro 2.18 este, va a decir... Eh, afable el, el, el, el texto, mire dice, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, y afables, ¿Sí? ahí es esa palabra, epíleques, ¿sí? epíleques. Eh, es una palabra amable. ¿sí? Entonces, ¿qué significa todo esto? El que eh, cuando yo voy a tener esta sabiduría de los dios, de sabiduría de Dios, yo voy a ser razonable, yo voy a ser amable, yo voy a ser gentil, yo voy a ser mesurado, yo voy a ser afable, porque esta sabiduría tiene su origen en Dios. Es una sabiduría que va a traer paz, que va a traer paz, ¿eh? va a ser benigna, sigue diciendo, ¿eh? conciliadora, en el 17, continuando eh, eh, la, la, la descripción, ¿eh? eupeices, ¿sí? Este, es una palabra compuesta, eu es bueno, feitomai o peitomai es persuadir, convencer. ¿sí? Entonces es una sabiduría que va a ser fácil de convencer, fácil de persuadir. ¿sí? Entonces si vos tenés esta, esta cualidad que viene de Dios, vas a ser este, alguien dispuesto a aprender de los demás. Alguien que va a estar con una actitud conciliadora, va a ser alguien que va a cooperar, que este, va a buscar un mejor camino. Entonces, esta actitud, que es la que viene de Dios, va a ser totalmente opuesta al espíritu contencioso que nos venía hablando de la sabiduría humana, de la sabiduría terrenal, de la sabiduría que solamente está guiada por Satanás, por el demonio. ¿sí? Sigue diciendo, llena de misericordia. Y acá nuevamente la palabra misericordia, alguien que muestra compasión con el que está en necesidad. Esa sabiduría está llena de compasión y de buenos frutos, ¿eh? Eh, resultados. Vers eh, sigue diciendo el versículo 17: cae carpón a gatón, ¿sí? Frutos de justicia, dice Filipenses 1.11. Esa sabiduría es una sabiduría de Dios. No solamente está repleta de, de, de misericordia, sino que da buenos frutos y da actos de bondad hacia los demás. Acto de bondad. ¿sí? Y después dice, este, los, los dos últimos eh, eh, términos que usa ahí en el, en el 3.17 de, de, de Santiago, eh, Hablan de, de sin incertidumbre, ¿sí? Eh, es imparcial, no es juzgadora, sin vacilación, que es imperturbable, sin desviación, libre de dudas. Es un, un, un este, eh, una palabra en griego que es adiacritos, que significa todo esto, ¿sí? Adiacritos, sin hipocresía. Es una sabiduría que actúa al descubierto, no se esconde detrás de una máscara, ¿sí? Es una sabiduría. Entonces... Santiago diferencia la sabiduría en cuanto a su origen. Hay una sabiduría terrenal y otra celestial. La terrenal tiene en, el, en su origen justamente el sistema de, de, nuestra, de nuestro mundo, de nuestro cosmos, el sistema dominado por Satanás. Mientras, mientras la otra sabiduría, la que viene de lo alto, tiene su fuente en Dios. La sabiduría terrenal es sensual, ¿sí? solamente sensorial, eh, en el conocimiento mediante los sentidos. La sabiduría celestial va a operar a través del espíritu y va a tener su, las verdades espirituales en su, en su esencia. Entonces, ¿qué sabiduría quiero yo? ¿Qué sabiduría querés vos? Yo quiero la de arriba, la que procede de Dios, la que es pura, la que es pacífica, la que es condescendiente, la que es benigna, la que es llena de misericordia, la que tiene buenos frutos, la que es sincera, que no es hipócrita. Yo quiero esa sabiduría, porque eso me va a hacer una, una persona que realmente tiene a Dios en su ser. ¿sí? Y el versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Qué interesante este, este término, fruto, ¿no? Eh, frutos de justicia, carpos de que ¿sí? Un fruto. Entonces, qué tremendo este fruto, porque es un fruto que se va a sembrar. Por lo general, cuando se siembra, se siembran las semillas. Pero acá vamos a sembrar un fruto, vamos a sembrar el carpos, ¿sí? El fruto, que consiste en justicia. Su fruto equivale a justicia, sí. Qué tremendo está esto que está diciendo aquí. Se siembra ese fruto de justicia. ¿Cómo lo siembro? Lo siembro en paz, en eirene. Es sembrado en paz. Qué bárbaro. Y dice este eh, Gálatas 6, 6:7 todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Mateo 5 9 dice, para los que hacen la paz, y los que hacen la paz, ¿quiénes son? Los pacificadores, los eirenen, los que buscan la paz. ¿sí? Y fíjate que el título de Jesucristo es que él es rey de justicia y príncipe de paz. O sea, cuando yo ejerzo esta sabiduría que va a ser pacificadora, que va a tener frutos de paz, en realidad yo estoy sirviendo al príncipe de paz, al rey de justicia, al rey de reyes. Por eso, eh, este, este pasaje eh, te invito a que lo leas, lo releas, eh, si quieren después se lo mando el, esta, eh, estos apuntes que están muy, muy, muy profundos en su definición, se los mando, y ¿qué te parece si cerramos esta noche?, eh, orando, eh, gracias a los que están ahí presentes, eh, ahí dejo de compartir así puedo verlos ver la cara porque estaba solamente con el, con el, eh, con, con el apunte, ¿sí? eh, gracias Luisa, gracias Vero, gracias Ingrid, gracias Dani, qué lindo verte Dani, cómo andás, gracias Dulce, hola Dulce, abra los micrófonos ahí, hablamos un segundito, qué bueno que puedan estar acá presentes, cómo están? cómo les está yendo, ¿sí? ¿Cómo están? Hola, Pastor. Hola, Dulce, ¿cómo andás? Qué bueno verte. Bien. Qué lindo. Qué <ríe> Igualmente, bueno. Pastor. Qué lindo. Dani, ¿cómo andás vos? ¿Cómo te va? Bien, eh, gracias. Mateo. Bien, bien, bien. Acá en la, en la lucha, pero bien. Qué bueno. Bueno, seguimos orando por vos, por Marcela, por los chicos. Sí, los abrazamos. ¿eh? Están en Mendoza y, y, y los vemos y es como que, que están cerquita. Qué lindo, qué lindo. Ahí me dice Isaura que sí, que envíe el apunte, lo voy a enviar, ¿sí? Hola Ingrid, ¿cómo andás Ingrid? ¿Todo bien? Bien, pastor. Ahí. Qué lindo. Bueno, gracias Vero, gracias Luisa. Este. ¿Qué les le parece si le pedimos este, la oración final, si la pedimos a alguno de los que está aquí presentes? ¿sí? La otra vez creo que había orado Vero, ¿no? Eh, ¿Quién se anima a orar esta, en, esta, en este final de, de, de este eh, tiempo que tuvimos juntos? ¿sí? Eh, ¿Alguno de los que se anime a orar? Eh? ¿Quién se anima? Amén. ¿A quién le damos la responsabilidad? Amén, Bastón. Pastor. Amén, Pastor. Amén, Pastor. Juan. Dale, sí. Juan. Sí. Espera, Juan. Padre. Le vamos a pedir, creo que Ingrid tiene los, eh, prendido el micrófono, fíjate, porque. ¿No? Dale, Juan, te escuchamos. Amén. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por este día, por este estudio, por los hermanos que están conectados, por el pastor que está enseñándonos es nuestro Maestro en este momento, y como dice tu palabra, que pidamos sabiduría, que viene de lo alto. Te damos gracias por cada hermano, que cada día nos vas a alimentar de tu palabra, nos vas a alimentar de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo. Te damos gracias y también pedimos por los hermanos que nos han podido conectar, que tú les des la oportunidad de seguir adelante, de escuchar tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, gracias por la iglesia, por los hermanos, que tú nos sigas levantando, Padre Celestial, Padre amado, y que en el próximo estudio seamos más. Ayúdanos, levántanos, saca todo, todo cansancio y pone el sentir en nuestro ser de buscar tu palabra y de escucharte. Te damos gracias, para Celestial, en tu santo nombre. Amén. Amén, qué buena oración, gracias Juan, qué lindo, gracias que nos acompañaste, gracias este, porque estamos acá juntos, vos sabés que yo tenía acá mi en, en la computadora no te veía, acá en el, en el celular te estaba viendo recién, qué bueno, bueno, gracias Juan, gracias Ingrid, gracias Vero, gracias Luisa, gracias Dulce, eh, gracias Dani, eh, y gracias a todos los que nos están viendo aquí, Angie Luz, Isabel Funes, Vero Ojeda, Isaura. María Claudia, a todos a, a todos los que nos estuvieron viendo a través de Facebook, bendiciones. Que el Señor les bendiga, nos vemos el próximo martes por este medio y nos vamos hablando por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Que el Señor les bendiga, hasta la próxima, ¿sí? Chao, chao, chao, que Dios les bendiga.